Paola Mi tesoro cierto, cuerpo Comisar Ahora vivo contento, ahora sí soy feliz Y de aquel sufrimiento ya no queda nada Ay mi negra linda, tú eres para mí, eres la mujer porque yo sin ti ya no puedo vivir Porque tú eres todo la dueña de mi alma Porque yo sin ti ya no puedo vivir Porque tú eres todo la dueña de mi alma Mamacita Sabes muy bien que tú eres mi tesoro, eres lo más lindo que tengo en esta vida. ahí sabes muy bien que tú eres mi tesoro, eres lo más lindo que tengo en esta vida. Después de Magali, cuídenme al viejo Fidel y a Marco Luis. Un padre, Bernay Reyes, el popular comelo en Bogotá. Te tengo cerca, yo no encuentro qué hacer Si sabes muy bien, que eres mi gran orgullo Por eso te pido, a ti bella mujer Que nunca me dejes solito en este mundo Por eso te pido, a ti bella mujer Que nunca me dejes solito en este mundo Oscar Serpa, el doctor del pueblo